Academia Power BI, el poder de los datos. Business Intelligence. Soy el maestro Luis Granados. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Iniciamos. Vamos a iniciar con una introducción a qué es Power BI. Power BI es una academia que se encarga de enseñar y que los alumnos aprendan el software de Power BI de Microsoft. Le vamos a enseñar a modelar, graficar Visualizar y diseñar reportes e informes para tu empresa. Power BI, al finalizar tus estudios, te va a entregar un certificado de reconocimiento. Los profesores están certificados en análisis de datos por Google y Coursera. Este es el certificado de reconocimiento. Al finalizar el curso, tú vas a obtener de Power BI este certificado firmado y sellado por la Academia Power BI. Gracias por tu atención. Síguenos. Academia Power BI. Business Intelligence. El poder de los datos. Hasta luego.